Hola a todos y a todas, mi nombre es Sandra González, yo soy profesora de Educación Diferencial y parte del área de orientación del equipo de preparación en la enseñanza media del programa Paseo. Eh, les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra primera sesión de trabajo eh, sabemos que como estudiantes de cuarto año medio probablemente tengan más preocupaciones, más miedos, incluso más ansiedades a propósito de este contexto, ¿no? De, de la emergencia sanitaria, eh, pero tengan la certeza que nosotros como equipo estamos muy preocupados y vamos a tratar de generar todas las herramientas necesarias para que se sientan acompañados y acompañadas durante este año. ¿Ya? Y en ese sentido, esta sesión tiene, tiene como objetivo eso, que, que pensemos un poquito en qué va a pasar cuando termine este año, qué vamos a hacer. ¿Verdad? Cuando termine este año. Hay una decisión que tomar cuando yo salga de cuarto año medio que es importante, ¿verdad? Respecto a si quiero seguir estudiando, o quiero quizás dedicarme a un campo laboral directamente, eh, en fin. Lo importante es que cuando se tome esa decisión sea con total certeza y convicción y con mucha información. ¿ya? Entonces, para acercarnos un poquito a, a, a esa toma de decisiones, eh, les queremos invitar a, a reflexionar. ¿Ya? Y en ese sentido, esta sesión tiene como objetivo que identifiquemos nuestros intereses vocacionales. ¿Cómo vamos a partir? Eh, mediante, eh, reflexionando, verdad, respondiendo una pregunta, que es, ¿qué cosas a mí me gusta hacer a diario? ¿Ya? Eh, hay actividades que yo hago diario y que me gusta mucho hacer, pero lo importante también es que nosotros lo vemos como organizar esas actividades y me gusta hacerlas para qué. Hay actividades que yo hago diario y que me va a gustar Hacerlas quizás, o me gustaría seguir haciéndolas, eh, profesionalizándome en ellas, ¿verdad? Quizás quiero hacer esta actividad y estudiar más sobre esta actividad y poder desarrollarme en ella eh, Quizás hay otras actividades que yo hago a diario y que me gustaría usarlas como un complemento, o quizás simplemente un curso, quizás a nivel autodidacta, o para generar algún emprendimiento, ¿verdad? En fin, sí. o sea, ¿para qué hago estas actividades a diario que me gusta hacer? ¿Ya? Identificar, ¿verdad? Eh, ahí ir eh, como distinguiéndolas, eh, para qué me gustaría desarrollarlas, es muy importante para tomar una buena decisión. Eh, el segundo paso también es que hay actividades que nosotros también hacemos a diario y no las hacemos siempre por gusto, también hay actividades que nosotros hacemos por deber, ¿ya? Y los deberes eh, no siempre hay que mirarlos de una forma negativa, de hecho, muchas veces yo voy a tener que eh, realizar ciertas cosas por deber y me van a servir mucho para alcanzar objetivos mayores. Por ejemplo, si ustedes estas actividades diarias, que hacen? Eh, las quieren eh, seguir realizando a un nivel eh, profesional, ¿cierto? Quieren continuar, perfeccionarse en esas actividades, poder estudiar una carrera que se relacione con esas actividades, probablemente se encuentren con ramos que no les guste del todo. ¿Ya? pero van a tener el deber de pasar ese ramo para poder titularse en esa carrera que sí les guste y que sí los llena, y les permite desarrollar su vocación de manera plena. ¿Ya? Entonces, esa es la primera reflexión. ¿Qué cosas me gusta hacer a diario? Pero, ¿para qué me gusta hacer esas cosas? Si quiero estudiarlas, perfeccionarme en ellas, o solo como hobby o complemento. ¿Ya? El tercer paso es que, nosotros podamos, eh, a estas actividades que ya tengo eh, identificadas, ¿verdad? Y que las distingo, ¿verdad? Sobre las que quisiera estudiar, o, o ocuparlas como complemento, como hobby, o no sé, infinidad de opciones, eh, les puedo asignar un verbo. Ya las transformo en una acción en una. Por ejemplo, si a mí me gusta la música, es una actividad que yo hago diario, trato de siempre estar ahí eh, generando cosas a través de la música, ¿qué es lo que me gusta de la música? ¿Me gusta cantar? Eso, transformarlo en una acción. Me gusta interpretar, me gusta tocar un instrumento, o quizás hay muchos y muchas personas que les gusta eh, enseñar música. ¿ya? Entonces es muy importante ahí que, que este, este interés que yo tengo eh, le atribuya una acción, ya lo transforme en un verbo. Quizás hay muchos que les gusta crear, otros dibujar, otros organizar, administrar, eh, diseñar. ¿ya? Transformemos ese interés en, en una acción, en un verbo. Y luego de eso, eh, informarnos sobre profesiones que, que se asocien con esas acciones. ¿ya? Por ejemplo, si a mí me gusta el deporte, ¿qué es lo que me gusta hacer, de hacer deporte? Me gusta hacer deporte, entrenar, ejercitarme, enseñar a otros deportes, sobre el deporte, sobre actividades que, que me permitan tener una vida saludable, o quizás lo que a mí me gustaría es como ayudar a través del deporte, quizás la rehabilitación, entonces informarme de profesiones que se asocien con esas acciones también me va a servir para ir eh, acercándome, ¿verdad?, a esa decisión que quiero tomar o a esa carrera que quisiera seguir estudiando o a ese espacio laboral en el cual me quisiera desarrollar, ¿ya? Y bueno, ¿cómo vamos a, a, a concretar estas reflexiones a las cuales eh, les he invitado? Eh, vamos a responder un pequeño cuestionario, ¿verdad? es muy sencillo, y se los vamos a hacer llegar en distintos formatos, ¿verdad? va a estar disponible en una eh, plataforma en línea, también se los vamos a hacer llegar a través de sus encargados o encargadas, pases de sus liceos, eh, para que lo compartan a través de WhatsApp, o a través de correo, de diferentes opciones. La idea es que todos puedan participar y puedan responder, porque si bien es un cuestionario muy cortito que tiene que ver con estas preguntas que, que les mencionaba anteriormente, con estas reflexiones, eh, no les va a quitar mucho tiempo responder, eh, nos va a servir eh, como un insumo también. O sea, no solo va a ser importante que ustedes antes de responder hagan estas reflexiones, sino también que una vez eh, que respondan este cuestionario, nosotros vamos a usar esa información para la segunda sesión, en donde vamos a especificar eh, de, con mayor detalle eh, estas, estas actividades, estos intereses, cómo se relacionan con ciertos campos profesionales. Y de esa forma, irnos acercando cada vez más a distintas carreras, a diferentes áreas de estudios en las que yo me pudiese desenvolver a salir de cuarto año medio. ¿ya? Así que los dejo invitados a que respondan, a que reflexionen, a que aprovechen este tiempo en que están en casa y a que nos veamos en la segunda sesión. Y, por supuesto, cualquier duda, inquietud o comentario sobre esta actividad, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Tenemos el Facebook del Pase Dupla, el Instagram del Pase Upla y también a nuestro correo electrónico. Así que les dejo un saludo y nos vemos en la segunda sesión.